Salmo 23 Confía en Dios ante situaciones difíciles. Jehová es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Conforta mi alma. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte No temo mal alguno Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me infunden aliento Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Llenas mi vida de bendiciones Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en tu casa, oh Jehová, viviré por siempre. Hoy me acerco a ti, Señor, confiadamente ante el trono de tu gracia. Hoy me acerco a ti, Señor, con la confianza de que tú me escuchas, de que tu oído siempre está atento a mi plegaria. Hoy quiero agradecerte Señor por ser mi Dios. Gracias Padre, gracias por ser mi Dios. Dios, Jehová, tú eres mi pastor y nada me ha faltado, nada me falta, nada me faltará porque en ti lo encuentro todo. Gracias Señor por las bendiciones que me das día con día. Gracias a ti nunca me ha faltado el alimento ni el vestido. Gracias por ser mi proveedor, mi sustentador, gracias Señor. Tú eres mi buen pastor, y en verdes pastos me das descanso, el cual es un lugar maravilloso, en donde me puedo sentar, recostar, caminar, y me siento en paz, tranquilo, con seguridad, y más, sabiendo que Tú, Jehová, estás conmigo. Cada vez que estoy en problemas, en necesidades, en angustias, tú estás conmigo, junto a aguas tranquilas me conduces y le das paz y consuelo a mi alma. Señor, hay veces que me siento cansado, agotado, sin fuerzas. La vida no es fácil, en cada día surgen problemas, ya sea por nuestras malas decisiones, o por situaciones fuera de control, pero yo cada mañana, cada día, espero en ti, oh Jehová. Tú le das esperanza a mi vida por medio de tus promesas. Dice tu palabra. Estas cosas os he hablado para que a mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Cada mañana, cada día, a través de tu bendita palabra y de tu Espíritu Santo, tú me das nuevas fuerzas, tú me das paz y descanso a mi vida, a mi alma. Gracias, Señor. Jesús, tú eres el buen pastor y tu vida pusiste por mí para darme salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Jehová. A tu lado camino seguro, tanto que... Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú eres mi buen pastor, Señor. Tú cuidas de mí cuando estoy herido. Curas mis heridas con ternura, con amor. Tú me proteges cada día de todo peligro que me acecha me proteges cada día de todo mal a tu lado estoy seguro cuando vienen a mi vida los problemas las angustias, las tristezas ahí estás tú protegiéndome dándome de tu calor, de tu amor gracias Señor sé, estoy seguro de tus promesas para mí confío en tu bendita palabra confío en ti Ayúdame a perseverar en tu palabra, en tu camino. Quiero estar contigo todos los días de mi vida. Quiero vivir en la ciudad celestial, en la morada que tu Hijo Jesucristo ya preparó para mí. Ayúdame a no perder la fe en ti, oh Dios, ayúdame a permanecer en tu camino. Ayúdame a que el bien y la misericordia estén conmigo todos los días de mi vida para así poder vivir contigo, oh Jehová, toda la eternidad. Estimada, estimado oyente, no es casualidad que usted esté escuchando este mensaje en este momento, en esta hora. Dios es un buen pastor, y como buen pastor que es, Él conoce de tus necesidades, Él conoce el más íntimo pensamiento de tu mente, de tu corazón Dios sabe de tus problemas de tus angustias confía en Dios con todo tu corazón déjate guiar por Él no estás sola, no estás solo, Dios está contigo tú eres importante para Dios, tú eres su especial tesoro, así lo dice nuestro Dios además Dios dijo acerca de ellos, ya viene el día que ellos volverán a ser míos serán mi tesoro especial y no les haré ningún daño los trataré como trata un padre a los hijos que les sirve Dios siempre tiene tiempo para ti no lo olvides Dios siempre está atento a tus súplicas a tus oraciones Él está pendiente de ti y de todos aquellos que le buscan en oración Solo es cuestión que le busques y verás cómo Dios te ayuda en esa necesidad que tengas. Solo Dios es el único que puede ayudarte. Confía en Él en todo tiempo. Platícale de tu necesidad, de tu problema, de tu angustia. Clama a Dios sin cesar en el nombre de su Hijo Jesucristo. En cada momento, pídele que te ayude.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 Dios te bendiga y también a tus seres queridos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estimado oyente, permíteme hacer esta oración pidiéndole al Padre que te bendiga y que te conceda las peticiones de tu corazón. Dios misericordioso, te pido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo Que bendigas a cada una de las personas Que están oyendo este mensaje Que le concedas la petición de su corazón Ayúdales Señor Solventa cualquier necesidad que tengan Sana cualquier enfermedad que estén padeciendo Ayúdales en cualquier problema que estén pasando Protégeles de todo mal Guárdalo siempre, concédeles el milagro que te solicitan y ayúdales a que te conozcan a través de tu palabra que es la Biblia. Gracias Señor, gracias Dios, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias. Amén.